Sando al lado de un pozo, a la sombra de un cifré, a la sombra de <música> un cifré. Los pastores han parado antes de Bueno, ya vemos que hay muchas personas necesitadas y todo lo que se ayude es poco. Vimos ya una de las entregas también con muchos juguetes, estas es más de alimentos, ¿no? Y también con la ayuda de la policía, la asociación. Y también, Franca, me que está haciendo. Sí, bueno, yo tengo el, el honor de pertenecer a esta asociación eh, y ellos cada vez que hacen algún, bueno, cada vez que se hace algún evento o alguna campaña con la idea de hacer alguna recogida, bueno, pues Camelot también colabora con regalos, con premios para la rifa, para los sorteos, aportando todo lo que puede eh, y colaborando en la compra, en la entrega y, y todo, como, como, viene siendo, como viene siendo habitual. Este ya es el segundo año que lo hacemos aquí. ...y la verdad es que tiene muy buena aceptación... ...y como siempre, aquí en La Campana es súper bien, bien recibido". ¿Habéis pensado en los productos que podía hacer falta... ...aquí en Caritas de Nueva Andalucía, no?... Que falta, quizás una demanda... ...por ejemplo alimentos, pañales... ...es la ventaja que tenemos, estamos tan cercanos y siempre procuramos estar tan en contacto... ...que ellos, digamos, nos dicen un poco la lista, qué necesita, qué les demandan... ...porque del Banco de Alimentos le llegan un montón de cosas, muy bien... ...pero no llega nada para niños, no llega nada para bebés, no llega productos de higiene, no llega... ...entonces ellos me van diciendo, pues mira, necesitamos esto, lo otro... ...en este caso pues ha venido leche de bebé, un montón de leche de bebé, ha venido... Cosas que nunca tienen los niños, cereales, galletas, que también los niños demandan ese tipo de productos. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Pero, ¿Cómo es se, se, la asociación realmente solamente esa carita o también se hace para otras eh, instituciones? Se hace también para otras instituciones, hemos hecho colaboraciones para Piel de Mariposa. Eh, ...para el Banco de Alimentos, hemos recaudado alimentos para el Banco de Alimentos... ...y este año es el segundo que hacemos para eh, cartas ...y la verdad que es lo que dice Antonio... ...que la gente dona legumbres, dona eh, pasta, arroz... ...pero no, nadie se acuerda de, de los niños y de ciertos productos de higiene... ...como pañales y toallitas y que son... Eh, alimentos y productos de primera necesidad infantiles que la gente no se acuerda, la gente piensa que es legumbres, pasta, legumbres, pasta y no. Y la verdad que gracias a Antonio tenemos la, el enlace con ellos que nos dicen la, lo que les demandan y, y, y la verdad que son alimentos que vienen y, y son más agradecidos que quizás otras donaciones más costoso, no, pues no es lo mismo claro. un paquete de espagueti que, um, por ejemplo, El valor de una un, de, de leche caña. de iniciación o de pañales, un paquete de pañales, mm. la verdad y vosotros para hacer esa gran labor con la ayuda de muchos empresarios y de muchas personas, muchas gracias y enhorabuena usted, por lo que hacen. Hablamos con Paqui Pérez, que es también voluntaria de esta asociación de Caritas, y hoy, bueno, pues muy contenta porque han recibido también productos que le hacía falta, ¿no? De... Pues sí, necesaria? pues sí, nos hacía falta más los pañales, la leche que para los bebés y los cereales, eso, los cereales, lo que los niños necesitan también, pero mayormente la leche para los bebés. ...mayormente necesitamos pañales también para los bebés... ...porque es lo que menos nos trae el banco de alimentos... ...y le doy las gracias, muchas gracias a Antonio... ...a la policía que todos los años nos trae... ...y cuando ellos pueden pues también, cuando un, cogen un dinerito... ...pues lo emplean en eso, en los pañales, en la leche para los bebés... ...que es lo que nosotros, Carita trabajamos mucho para los niños". Sí. ...todo el año, no solamente no, en Navidad comen los niños... No tenía... ...que los niños comen todo el año... ...exacto, tenían que hacer todo el año... ...pero vamos, en Navidad pues bien recibió sea ...pero el, en Navidad nos traen ellos... ...y a, aparte Camelot pues también... ...nos traen siempre, cada vez que ellos pueden... ...pues nos traen durante el año... ...que eso digo yo muchas veces... ...que tenía que hacer todo el año Navidad... ...por lo menos para que nos traigan... ...y que la gente, y que las personas sean más... ...más en cuestión para los bebés... ...y para los niños, que son los más... ...los más que los necesitan, porque las personas mayores... ...como yo digo siempre, no, no aguantamos y, y trabajamos... ...y sabemos buscarnos, pero los bebés y los niños chicos no... Digo. gracias, gracias a ustedes. Hablamos con don Enrique Teo, presidente de esta... ...Asociación Internacional de la Policía, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy habéis eh, entregado, ¿no? un producto a ...de Nueva Andalucía, de La Campana. Sí, es el segundo año eh, que intentamos de, por lo menos como somos también una ONG, de colaborar con instituciones a las cuales le hace falta. Esto es, la, es la, lo que la gente no ve. En la otra cara de la policía es una inquietud que tiene nuestro socio, porque reunimos a todos los cuerpos de policía y hemos hecho todos los años una cena benéfica en la cual lo que se recauda, pues no sabemos cuál es el sitio donde más hace falta y en este caso a Caritas de Nueva Andalucía le ha hecho falta dos años, pues le, le donamos todo lo que se recaude para que ellos tengan para en esta fecha tan importante poder hacerle llegar a personas que realmente lo necesitan. Sí y esperemos que sean muchos más, la verdad. Eh, hablamos de la asociación pero queríamos informar un poquito más porque no solamente es la policía local sino también policía nacional. Guardia sí nacional. sí gracias a Dios eh, nosotros eh, nuestra asociación reúne a todos los cuerpos sin color ninguno. Y está Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, que es una ayuda importantísima, y también la Policía Autonómica. Aparte de que nosotros en Marbella, no sé si será por la costa o por lo que tenemos, eh, tenemos gente de, de incluso hasta de Guardia Real, del Palacio de Guardia Real, que tiene su casa aquí en Marbella, que se ha apuntado con nosotros lo que habéis recordado vosotros en vuestra cena que habéis hecho para la asociación y también hay empresas que han colaborado... Sí, tenemos empresas bastante importantes, eh, tenemos material de construcción José Rosa, eh, empresa Impormonte eh, y después eh, también tenemos a Camelot en, el, en Puerto Banú, que son empresas que se, se vuelcan se con, con esto sin poner ni, vamos, ningún obstáculo, al revés. Le dedican su tiempo y nos ayudan codo a codo a poder tener este tipo de cosas realmente cuando hace falta. Muchísimas gracias. Quería gracias. Haber, añadir algunas cosas más? No, no. A ver, a ver si podemos seguir haciendo esto cada vez más grande.